aquí encontrándonos con amigos y con amigas en Gran Canaria accesible buenas tardes nos dices tu nombre sí yo soy Gabriela mira Gabriela y con quién con qué entidad vienes a participar con Apael ah y Apael es una entidad que se dedica a qué pues trata de una asociación de niños que están se creó para niños de aula en clave que es la integración de los niños en centros ordinarios es un específico un aula ...que está dentro de un aula, de un colegio normal... ...con niños que no tienen ninguna discapacidad... ...sobre todo para ayudar al conocimiento... ...y a la aceptación de los niños... ...que no tienen ninguna discapacidad de los que la tienen... ...que no lo vean como un entorno cerrado... ...y que lo, sean capaces de aceptar una situación diferente... ...a la que tienen en su entorno. Claro, busca la inclusión. La inclusión, exactamente. Bueno, ¿y crees que una feria como esta... ...como una feria de la accesibilidad... ¿Es una feria importante que debe de seguir? Sí, creo que debe seguir, sobre todo que se fomente para que la gente sepa que hay personas diferentes a ellos, que necesitan de conocimiento y sobre todo para personas que le viene de repente una situación como una discapacidad, que no saben cómo ir ni a dónde acudir y al menos aquí viene y tiene diferente información donde pueden ir a, y escoger la que ellos consideran más adecuadas para las necesidades de su hijo. Claro, porque hay muchas personas que no tienen a nadie a quien recurrir, que de repente se encuentran en la situación y es todo un mundo por vivir y descubrir. Es no, un mundo a descubrir diariamente. Yo lo digo por mi propia experiencia, porque para mí, de repente dice tu hijo es discapacitado y tiene autismo. No sabe ni lo que es autismo, ni a qué lleva, ni qué trabajo conlleva, ni todo. Entonces, es necesario pues acudir a asociaciones, a personas que te puedan guiar en ese camino, por lo menos para saber tratar y llevar a tu hijo, por lo menos, a llevar una vida de calidad medianamente. El encuentro con otras personas siempre da un poquito de calorcito, por lo menos acompaña, ¿verdad? No solo acompaña, sino por lo menos tienes personas que van a entender tu situación y la van a compartir y por lo menos te sirve un poco de tu paño de lágrimas y de comprender lo que tienes en tu vida. Y si quisiéramos acercarnos a la entidad, ¿dónde están ustedes o cómo les encontramos? Pues eso, directamente en internet van, ponen a APAEL, que es, um, bueno, es que no sé cómo es a Pael eh, y ahí aparece esto, y ahí pues mira, el APAEL lo que tiene que ofrece, pues, aparte de la integración, tiene... Mmm, ¿Cómo se llama esto? Estoy un poco nerviosa, ¿eh? Yo <ríe> lo no luego. Vale, pues tiene como actividades que permiten que los niños se integren en lo que es el... Pues, hacen senderismo, eh, van a, por ejemplo, al, han ido al, al centro donde están los perritos de acogida a ayudar a cuidarlos. También van a, a ser recogidas en la playa, han ido también a, a ayudar a recoger alimentos, pues todo eso que sirva para una integración en, el, en lo que es el entorno y sentirse útiles ellos. Claro, Porque claro, aunque sean claro, discapacitados no significa que no... Que sean inútiles. Claro, los inútiles lo hacen las personas que creen y dicen pobrecito de mí. No, no son pobrecitos, necesitan que le ayuden que se a caminar. Integren, claro. Que se con normalidad. Esa Totalmente. Muy bien, pues muchas gracias por tu palabra.